Horóscopo de Virgo para hoy. 29 de marzo de 2018. Con la configuración celestial de hoy, tendrás entusiasmo hacia un proyecto personal. Tal vez estés tratando de lograr algo en tu casa. Podrías estar planeando alguna remodelación o redecoración. Hoy se te ocurrirán ideas maravillosas, así que intenta capturarlas mientras estén fluyendo. No dejes que se te escape esa inspiración.